Hola, mi nombre es Raúl López de iPhoneDigital.com y os explicaré cómo poder jugar a la Game Boy Advance en un iPhone sin Daybreak Para eso tenemos que ir a la página eemulators, emulators, como quieras decirlo barra el nombre del, del emulador que se llama GBA 4 IOS, ¿de acuerdo? Una vez que hemos llegado aquí a esta página tenemos que hacer clic en este banner luego le damos a instalar y otra vez le tenemos que dar a instalar nos tenemos que esperar un poco porque tiene que salir un pop-up para confirmar la descarga del archivo le damos a instalar y ahora tenemos que esperar a que se descargue mientras que se descarga os explico que ahora tenemos que irnos a ajustes para poder confiar en el perfil de e-emulators, y de esta forma poder abrir el emulador. Si no hacemos esto, no vamos a poder abrir el emulador. ¿vale? Nos vamos a ajustes, y dentro de ajustes, tenemos que ir a general, buscamos gestión de perfiles y dispositivos, que está aquí, y en concreto para el emulador es el de Classic Tours hacemos clic, le damos a confiar confirmamos confiar vale, ya está todo hecho y ahora entramos en el, el emulador el emulador posiblemente, como pone aquí en el aviso, puede ser que te dé problemas a la, a la hora de ejecutarlo para eso tendrías que eh, retrasar la hora del dispositivo eh, 24 horas y ya te dejaría funcionar de momento que a mí me deja eh, abrirlo sin problema le damos a, a parte de arriba a la rueda dentada, de tenemos que entrar para elegir la página donde vamos a descargar los, las rooms. En Web Browser, Homepage, hacemos clic, la última opción en Custom para personalizar, vamos a poner la página donde descargamos los rooms, que se llama, por ejemplo, en este caso, los rooms.com. Tú puedes buscar otro tipo de páginas, nosotros hemos puesto esta solo para el ejemplo voy advance vale, una vez que lo tenemos ya podemos volver a la página principal y ahora lo que tenemos que hacer es clic aquí arriba a la derecha que está la lupa esperemos un poco que llegue a la página y aquí ahora, bajas un poco salta la publicidad que saltará, habrá alguna que aparezca y por ejemplo podemos elegir la región, pues por ejemplo Estados Unidos y un juego que seguramente habréis jugado una vez, pues por ejemplo a la vamos a ver, este hacemos clic en él, Va a tardar un poco en cargar porque tiene que cargar la carátula. Vale, ya está, ya bajamos, ya que está el botón para descargar el verde, le hacemos clic. No sabéis ahora que tenemos que tener instalada esta aplicación en nuestro dispositivo, porque si no sería ilegal. A ver si tenemos un momento que se produzca la descarga. Le decimos que sí, que tenemos la copia física. Y ese es el nombre que le damos al juego. Dejamos el que viene por defecto, le damos a guardar. Y en la parte de arriba vemos que está el proceso que se está descargando. Esperamos. Vale, ya está en negrita el texto. Le damos al juego. Y vamos a ver, vamos a pasar las intros, pasamos la intro, le damos la app. y ya estamos jugando a la Game Boy Advance en nuestro iPhone sin jailbreak. Bueno, espero que os haya gustado. Dejad like en el vídeo y suscribiros al canal. Hasta luego chicos.